We'll Bueno, una actividad, a mi juicio, extraordinaria, que, que dio cita a, a las bandas regionales, tanto de Natales, de Porvenir, de Laguna Blanca y también, por supuesto, de, de la capital regional, Punta Arenas, eh, este día 4 de octubre en que celebramos el natalicio de Violeta Parra y con ello también el Día Nacional de, de la Música y de los músicos chilenos.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 Mira, muy interesante, muy bonito, muy emotivo también Pues que Violeta nos dejó un gran legado Que es a toda la gente joven, tú ves que a gente joven Nosotros ya pertenecemos a los adultos ya pasamos los 50 hace rato y este muy hermoso, muy bonito porque es una unión de todos, los chicos, la gente más grande, el público, los papás, que vienen a ver cómo los chicos representan su música en estos tiempos, cómo la hacen y el valor que ellos también le dan a, a, a poder hacer música. Creo que fue una, una muestra eh, muy importante de un abanico de, de repertorio musical, de diversos estilos musicales, que interpretando temas propios y además eligiendo y adaptando un tema de Violeta Paz eh, deleitaron al público que asistió esta tarde al Teatro Municipal José Bor de Punta de Muchas bandas magallánicas que, en el fondo, eh, muchas veces pasan como desconocidas y esta es como la oportunidad para que la gente las conozca. No, yo me sentí emocionado, nunca había venido a, a Punta Arenas, al Municipal. Eh, fue un honor haber eh, hecho un cover a Violeta Parra y. Igual nos costó harto sacarlo en versión rap, pero igual pudimos hacerlo por el apoyo de mi hermano y, y de la chica que canta en el grupo. La verdad que estuvo muy lindo el homenaje a Violeta Parra y me gustó que en la región se preocuparan, ¿cierto?, de que el arte es algo que debemos cultivar todos. Y si a lo mejor no nacimos con algún talento, al menos podemos venir aquí a escuchar y a participar de este evento que más encima es gratis. O sea, ¿qué más podemos pedirle y que ojalá que lo sigan así para que nosotros que nos gusta el arte, nos gusta la música, podamos disfrutar.